Misquita de Matemáticas, octava temporada. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a hablar de fútbol y matemáticas, y lo primero que me planteé es si podía haber alguna competencia posible en la pasión que despertaban. Eh, resulta que eh, con este dato, 3.000 millones de telespectadores de todo el planeta en el mundial 2018 en Rusia, creo que podemos afindar, afirmar con rotundidad que no hay nada que le haga competencia en la pasión que despierta. Pero, eh, esta historia comienza un día que Edin me llama y me dice que si quiero hacer un fisquito. La verdad que me puso nerviosa, pero me hacía ilusión hacerlo. Y me dijo, dime el tema, yo tenía un libro de fútbol en las manos. Y le dije, ¿te parece de fútbol? Y me dijo, me parece estupendo que una mujer hable de fútbol. Y llamé a mi madre y digo, ay, mira, me llamo Edi, y me dijo que quería que presentase un fisquito, y le dije que de matemáticas y fútbol, y me dijo que era estupendo que una mujer hablase de fútbol. Y mi madre me dijo, sobre todo una mujer que no sabe nada de fútbol. <risa> y entonces, <risa> lo que no saben, ni mi madre, ni Eddie que es que cuando yo era estudiante de matemáticas y salía por las noches, cuando estaba en la magia del momento, en el Liga había visto a aquel chico que me encantaba, cada vez que me preguntaban, ¿y tú qué estudias? y decía matemáticas, la magia del momento se rompía absolutamente. <risa> Total, que siendo jovencita me planteé que si a lo mejor matemáticas y fútbol podía ser igual a ligar. Y ahí me puse. Bueno, todos ustedes saben que los números juegan eh, un papel cada vez más importante en el fútbol. Tenemos clasificaciones de jugadores y equipos, asistencias y goles, porcentajes de posesión y de pases, ángulos, saques de esquina, líneas de pases, mapas de calor, pero todos esos números son sólo el punto de partida. En cuanto tenemos los números, las matemáticas nos ofrecen la maravillosa modelización, que es el proceso más, más importante. Y si tuviéramos más tiempo para hablar, veríamos como las modelizaciones que nos ofrecen los, los, el fútbol eh, nos sirven también para responder a cuestiones en la naturaleza y cuestiones sociales. Existen un montón de cuestiones futbolísticas que se pueden responder usando las matemáticas. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de marcar un gol los dos últimos minutos de un partido de la Champions? ¿Tendremos que recurrir al azar? O por qué fue tan efectivo el tiki del Barcelona, hablaremos de geometría y dinámica. O por qué hay que dar tres puntos en cada victoria de un partido en una liga, estaríamos hablando de teoría de juegos. Eh, nos iríamos a grandes desviaciones y a estadísticas para saber quién es mejor, si Messi o Ronaldo. Y los mapas de calor y las estadísticas de pases nos explican sobre lo que nos explican sobre el juego, tendremos que estar en Big Data y sistemas de red. Además, sabemos que los corredores de apuestas ofrecen unas apuestas súper atractivas. Aquí tendríamos que estudiar probabilidades y psicología. El otro día, a mis alumnos del programa de Mejora del Aprendizaje, como no tengo mucho tiempo, no les explico lo que es, pero que sepan que es una medida de diversificación, donde se diversifica el currículo para que haya alumnos que puedan titular, eh, son 15 alumnos, les dije, que con dos palabras, matemáticas y fútbol, me hicieran o una redacción de 100 palabras o me hicieran un dibujo. De los 15 8 cogieron las dos palabras y no establecieron relación ninguna, me hicieron una redacción de 100 palabras y un dibujo. Los otros 7 establecieron relaciones, pero en cuanto a medidas en el campo, a los aforos, pero hubo dos que pusieron la lupa en algo que a mí me llamó la atención. Uno de ellos puso la lupa en que la relación entre las matemáticas y fútbol podía estar en los sistemas de juego. Pues nada, me puse a estudiar sobre los sistemas de juego. Y esas son eh, las cuatro alineaciones de los que muchos expertos consideran que han sido los mejores, los mejores equipos de la historia del fútbol. Hungría de 1953, el Inter del Milán de los años 80, Liverpool de finales de los años 70 y Barcelona del 2010-11. Son todo triangulaciones. Si se fijan, el Liverpool de finales de los años 70, que tenía un juego muy eficiente, pero muy defensivo, eran triángulos muy rígidos, triángulos rectángulos. Sin embargo, en el Barcelona del 2010-11, si se dan cuenta, desde cada jugador, casi en los 360 grados, tiene una posibilidad de pase. Ha ampliado el ángulo. Y eso hace que no solo el juego sea eficiente, sino además que sea un juego muy vistoso. La otra alumna, que hizo una respuesta que me llamó la atención, me dijo que era un juego de cooperación. Vale, Hay una máxima en el fútbol que dice que la actuación de un equipo debe ser más que la suma de sus partes. Y eso se modeliza con esas tres funciones que tienen ahí representadas. La del medio es cuando el esfuerzo total del equipo y la actuación es lineal, se corresponde. La, la actuación sublineal sería la actuación que queda a la izquierda, el, las par, la suma de las partes del equipo son más que la actuación que tiene finalmente. Esto se podría entender, por ejemplo, pensando que un equipo que tiene una defensa que está muy bien, contrata al mejor defensa del mundo. No le hace falta el mejor defensa del mundo. A lo mejor tendría que buscar eh, un delantero mejor. ¿De acuerdo? Habría una redundancia. Y eh, lo que se busca es en la supralinealidad, ¿no? que la suma de las partes sea, mayor que el esfuerzo, sea, sea menor que el esfuerzo que tiene al final efectivamente el equipo. Esto es toda una teoría que viene de los años 60 del Dinamo de Kiev, de acuerdo del entrenador en aquel momento. Bueno, me quedan cuatro minutos. Sigo. Eh, bueno, pues llegamos a la conclusión de que no hay competencia posible en la pasión que despiertan pero pueden aprender mucho el fútbol de las matemáticas y las matemáticas del fútbol. Respecto a mi historia, pues al final conseguí quedarme con las mejores piernas y los más inteligentes. Y como combinación de, como combinación de esos sistemas de juego y esa cooperación, España, la selección española en el año 2010 ganó el mundial de fútbol y en el 2018, la sub-17 femenina es, del, es campeona del mundo también. Con lo cual, afortunadamente, el mundo ha avanzado mucho desde que yo estudié matemáticas, y afortunadamente hay muchas mujeres que, aparte de las matemáticas, les gusta el fútbol. Muchas gracias.